Hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Una vez más, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían de caer. Hasta que yo, Débora, ¿qué? Me levanté. Me levanté como quién? Madre. Ok. Señor, en esta hora te damos gloria, te bendecimos, te glorificamos y pedimos una bendición especial para esta palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra llegue a lo profundo del corazón y que cada vida sea edificada. En el nombre de Jesús, amén. Los organizadores del evento me invitaron a compartir una pequeña palabra, pues lo haré así. Lo haré así. Débora es una mujer que amó desafíos. Débora eh, es una heroína y que debe reflejar las madres de hoy de nuestros tiempos. A lo largo de la humanidad muchas mujeres respondieron con fe y valentía frente a las necesidades de su tiempo. Y hay una historia que me impresiona mucho y que quiero que usted la escuche por favor. Se llama la historia de Irena Sendler. Irena Sendler más conocida como el Ángel del Gueto de Varsovia. Irene vivió en el, en el holocausto judío y salvó 2.500 niños. Cuando Alemania invadió el país en 1939, Irene era enfermera del Departamento de Bienestar Social de Varsovia. Ellos manejaban los comedores comunitarios de la ciudad. En 1942, los nazis crearon un gueto en Varsovia y entonces Irena se unió al Consejo para la ayuda de los judíos. Una de las tareas de esta mujer fue luchar contra las enfermedades contagiosas. Como los alemanes tenían miedo de una posible epidemia de tifus. ella pudo controlar el recinto. En esos días, Hitler asesinaba madres y sus hijos los tiraban y los desterraban a lugares desérticos o a lugares de tormento. Pero Irene se puso en contacto con familias judías a las que ofrecía ayudar a sus hijos. Y en un momento crucial debía convencer a los padres que le entregaran sus hijos o ellos morirían. Los padres le entregaban los hijos a Irene con la esperanza de que sus hijos vivieran, aunque ellos nunca volvieran a verlos jamás, pero podrían vivir ella comenzó a sacar entonces a niños en ambulancias como supuestas víctimas de tifus, y luego se valió de todo lo que estaba a su alcance para esconder los niños y sacarlos de allí usaba cestos de basura, cajas de herramientas cargamentos de mercadería, sacos de papas en sus manos estaba todo un día de escape para liberar a los niños que iban a ser esclavos para siempre iban a morir ella entonces fue una heroína que salvó 2.500 niños y hoy después de que ella murió en 2008 todos los niños que ya habían crecido la reconocieron como el ángel de Varsovia que dio a Dios había usado para libertar 2.500 niños aquí en Irene Sendler vemos una mujer valiente y victoriosa que tuvo que enfrentar a todo un ejército animar a un pueblo y esas son las madres las madres tienen esa valentía extra para enfrentar cualquier problema por sus hijos para enfrentar cualquier amenaza por sus hijos y una mujer llamada Débora se levantó en Israel usted ve el texto cuando había crisis, cuando los hombres corrían, cuando los hombres eran cobardes, cuando los hombres les dio miedo de la batalla, se levantó una mujer llamada Débora, cuando las aldeas habían quedado abandonadas, cuando Israel no tenía ánimo, ella dijo yo me levanté, cuando bendito es el Señor, porque Dios le ha dado eso a las madres cuando otros fallan y cuando hay crisis en la casa una madre se va a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret cuando hay desánimo en la casa una madre se tendrá que levantar cuando hay crisis en la casa una débora se levantará en el nombre de Jesús para traer bienestar a su casa una madre es aquella que concibe da luz y a la vez nutre y protege concibe danos nutre y protege ¿Por qué Débora es considerada como la madre de Israel? ¿Por qué aparece en la Biblia como una madre heroína que lidera, anima y apoya a todo el pueblo? El nombre de Débora significa trabajadora como la abeja Débora, la mujer que aparece en el libro de los jueces Hizo honor a su nombre, fue una mujer laboriosa, sagaz prudente, sabia, Aún el significado de su nombre nos lleva a constatar algunas de las actitudes de las mujeres de hoy que lejos de parecerse en a Débora se muestran indolentes, egocéntricas, despreocupadas, individualistas y consumistas pero en este entorno vemos los atributos de Débora, era una mujer profetiza es decir, esa mujer no solamente atendía su hogar, sino que tomaba al pueblo y le transmitía el mensaje de Dios. Le transmitía la palabra de Dios. Bendito es el Señor para siempre. En tiempos de confusión, aparecía Débora profetizando. Aparecía Débora diciendo, Jehová ha dicho así. Jehová ha dicho esto. Jehová ha dicho lo otro. Bendito es el Señor. Porque no solamente era la madre de su hogar, sino que fue llamada la madre de qué? La madre de Israel, me levanté como qué? Como madre, miren la parte final, la parte final. Me levanté como qué? Como madre de Israel. Ella era un instrumento de Dios no solamente en su casa, sino que transmitía el mensaje al pueblo. Gobernaba, tomó autoridad en aquel tiempo. Aleluya, cuando los hombres no quisieron ella tomó entonces la autoridad y se paró en el nombre de Jehová de los ejércitos a dar orden donde había desorden Aleluya, ¿alguien alaba a Cristo? ¿alguien alaba al Señor? Jueces 4, 4, 5 dice que gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer débora, profetiza mujer de la Pidó. ¿dónde estaría la Pidó? Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín y los hijos de Israel, subían a ella a juicio. Debo era, era juez, sin haber estudiado en una universidad, pero tenía la parte legal divina en su corazón. Se dice que se sentaba a ejercer su oficio al aire libre debajo de una palmera siempre estaba dispuesta a ayudar al desvalido ayudar al que estaba siendo maltratado ayudar al que estaba siendo lapidado había una mujer todo el tiempo disponible para trabajar por el que haya que trabajar Qué bueno que se levanten débolas acá que no miren solamente la necesidad de su casa la necesidad del barrio, la necesidad de la familia la necesidad del que sea se levanta una mujer con principio y en época de apatía espiritual en época de indiferencia se levanta Débora en tiempos difíciles para cumplir un rol fundamental entre su pueblo en un tiempo donde la historia dice que Israel estaba en decadencia que es lo más trágico para, para cualquiera yo lo he vivido es estar al lado de una persona que está bajo la decadencia que el pecado la ha endurecido porque el pecado endurece la palabra sensibiliza hace que la arcilla sea húmeda y se de forma, pero el pecado endurece el pecado no deja que la palabra no tenga efecto porque la persona se endurece y en medio de ese endurecimiento se va a levantar Débora. Para romper toda presión infernal en Israel. Y para traer tiempo de prosperidad y tiempo de victoria. Y eso es lo que tienen que hacer las Débora hoy. Levantarse en el medio de su entorno. No importa si hay decadencia. No importa si todo está difícil. Una Débora se tiene que levantar. Ah, yo quisiera ver las débora aquí. Yo quisiera ver las manos de los hijos, de las madres, de los jóvenes. Y me gusta lo que hizo Débora porque fue en un tiempo de desesperación en Israel donde ella se levanta, otra correría, pero Débora en el momento de desesperación puso la cara y dijo si no se levantó lapidó mi marido me levanto yo, si este fracasó me voy a levantar yo si está no pudo, yo me voy a levantar y Dios me va a dar la victoria y Dios va a ser. Ay, ah, alguien puede alabar el al Señor. Levante su mano. ¿cuánto tiene el espíritu de Débora? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Débora? A su nombre sea la gloria. Ella se levantó, dice la palabra. Fue una mujer que respondió. ¿Sabía que en ese momento Israel estaba rodeado de enemigos? Mírenme acá. Ah, acá, acá, soy yo. Yo predico. No lo voy a demorar, mira. Sabía que en ese momento Israel estaba rodeado de enemigos. Era un pueblo desechable porque habían dejado a Dios, se habían apartado de Dios. Era un pueblo que había perdido la brújula porque a los hombres les faltó pantalones y les faltó la gloria de Dios en sus vidas. Les faltó el carácter para levantarse en el momento de crisis. ¿Cuánto cobarde usted ve en esta ciudad que dejen sus hijos tirados? Que dejan una mujer tirada, que dejan todo tirado. Porque aparte de los pantalones le falta la presencia de Dios. Pero aquí dice que no importa si se va lapidó, si se va este maleado. Usted se va a levantar en el nombre de Jesús. Dios le va a levantar en el nombre del Señor. Usted se va a levantar como mujer de guerra. Usted se va a levantar como mujer de autoridad. Usted se va a levantar como mujer de principio. Usted se va a levantar. Los hombres también se pueden levantar hoy y decir aleluya. Ah, no, que se levanten las mujeres. ¿Dónde están las mujeres aquí? ¿Dónde están las mujeres? Las jóvenes, las damas, ¿dónde están entonces? Ah, no hay hombres. Bueno, bueno. Y Débora va a recibir directamente el plan de Dios para la liberación de su familia y de su nación. Dije que fue en un tiempo de desesperación cuando se levantó ella. En un tiempo de desesperación es cuando se levantan las Déboras. No cuando todo va bien. No cuando todo está bien. Cualquiera se levanta cuando todo está bien. Pero una verdadera Débora se levanta en el tiempo de crisis a decir, Diablo, tú no te robarás mis hijos. Diablo, tú no te robarás mi casa. Diablo, tú no te robarás mi familia. Diablo, tú no... Te... Ay, ay, ay. Todo quiere acabar de las orejas a Baray. El general y decirle, generalísimo, muévase. Deje el maldito de deje la cobardía. Y usted no ve que más adelante dice que el general le dice, yo voy a la guerra, pero si tú me acompañas, ¿cómo sería la fuerza de Débora? ¿Cómo sería el carácter de Débora? ¿Cómo sería la unción de Débora? ¿Cómo sería la presencia de Dios en Débora? Que el general le dice, te necesito en la guerra. Tú tienes que estar, aunque sea a mi lado, aunque sea en la tienda de batalla. Tú debes estar aquí, Yo peleo en la batalla, pero necesito tu cobertura, mujer de Dios. Necesito de la unción que tiene mujer de Dios. Necesito de la Qué madre mía así. Ah, sí. ver dónde están los hombres ah, dónde están los parados para que su mujer se lo va a llevar de la <risa> gloria bendito es el señor de ahora tuvo ya no podías ocupar en cinco minutos Débora tuvo sensibilidad social Débora vivía en un tiempo Que el pueblo de Israel había fallado En todos sus pactos a Dios Débora vivía en un tiempo Donde Israel estaba viviendo Las consecuencias de la apostasía De haberse apartado de Dios Débora estaba viviendo en un tiempo Donde dice en 5, 5 al 8 Que las aldeas quedaron abandonadas en Israel Nadie quería pelear todo el mundo se escondía, todo el mundo corría, todo el mundo decía no somos capaz, todo el mundo decía no podemos, todo el mundo decía esto no va a salir adelante, nadie se atrevía a salir, se escondían en las cuevas, hasta que dijo poder si no se levantó un hombre me voy a levantar, yo hoy para mi pueblo y mi casa no será. de Dios y allí iba a cubrir los ejércitos fui y le dijo al general y a los comandantes jehová está con nosotros Jehová no está con los incircuncisos Jehová está con, la, con esta nación con este pueblo Jehová nuestro Dios Jehová nuestro Dios Jehová nuestro Señor esto es lo que tienen que hacer las mujeres en la casa para hacer y profetizar aunque no quieran de alrededor miren miren a los que están alrededor miren al marido que está haciendo en este momento miren lo que está buscando para con un celular si está elevado miren los hombres que están haciendo Mírenos. Mírenos a todos comenzó a revisar las necesidades alrededor Comenzó a percibir la necesidad. Porque una Névo Débora no es ciega a la necesidad que tiene. Una Débora es realista del problema que tiene. Una Débora sabe que si Jehová no levanta, nadie podrá levantar. Una Débora sabe que los hijos los tiene, los sostiene la mano poderosa de Jehová. Que si Jehová no, no vela, nadie puede velar. Que si Jehová no trabaja. Nadie puede trabajar, que si Jehová no edifica, nadie puede edificar. Una débora sabe quién es Dios, sabe quién está con ella. Ay, yo quisiera ver a la débora de autoridad. Es una día de autoridad para la débora de aquí. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están? Okay. ¿Y los hermanos dónde están? Jugando con celulares? Yo cuida. Que va a ser de ahora, va a extender las fronteras de su familia. Ella dijo: No solamente seré madre de estos niños, seré madre de Israel. Ay, que alguien pudiera entender lo que estoy diciendo. Dios quiere levantar madres de Medellín, madre de los barrios, madre de esta ciudad, madre de Colombia. Dios quiere levantar mujeres llenas del poder del Señor superior donde están las mujeres que reciben el espíritu de, de Débora las que van a ser madres hoy o mañana lo que sea donde están las mujeres que reciben el espíritu de Débora para levantarse con una unción superior de parte de Dios y aquí veo una mujer valiente que dice hasta que yo Débora me levanté para uno levantarse necesita que valentía los cobardes son los que no se levantan Los cobardes son los que se quedan tirados Las cobardes son las que se quedan allá en el lodo Pero esta mujer dijo hasta que yo me levanté Había valentía Uno necesita valentía para levantarse del polvo de la, de la muerte Uno necesita valentía para levantarse del lodo de la desesperación Uno necesita valentía para levantarse cuando esté defraudada por su marido por el que sea ella dijo yo me levanté hoy usted diga me voy a levantar alguien diga aquí me voy a levantar alguien diga me voy a levantar alguien diga me voy a levantar la guerra venía la situación era de violencia y ausencia de paz La confusión, la, la, la situación era de confusión y temor. Y Débora dijo: Voy a ir a la batalla. ¿A quién le vas a entregar tus hijos? ¿Vas a ser una madre cobarde? ¿Vas a esperar que el diablo acabe a tus hijos, a tu familia? ¿O te vas a levantar a pelear por ellos? En días difíciles, en días de confusión, en días de caos, te vas a levantar. Y vas a decir, me voy a levantar de mi miseria, me voy a levantar de mi postración y voy a ungir mi casa. Alguien se va a levantar algo también con hombres o mujeres aquí. Que se van a levantar en su casa y dice, me voy a levantar con el espíritu de Débora. Me voy a levantar con una unción superior. Así haya confusión y temor. Por todas partes hoy la tierra está llena de dos cosas. Confusión y temor. Dos cosas, confusión y temor. Cierren sus ojos entonces. Pónganse de pie los que están allá, por favor. Los que están aquí, ven sus ojos, levante su mano al cielo. Las familias están llenas hoy de confusión y temor. Hay madres angustiadas. Por lo general las madres son las que más sufren que llevan muchos dolores en sí muchos dolores cada hijo puede ser un dolor o puede ser un bálsamo puede ser un aliciento, puede ser una puñalada en el corazón esos son los hijos a veces a veces te dan alegría y a veces es un ardor constante porque ustedes tienen algo especial, un amor entrañable que viene del cielo, que, que incluso creo que no los hombres los tenemos. Ustedes lo poseen. La madre es capaz de colocar su cabeza por su hijo. Yo he visto mujeres aquí que su marido la dejó con cinco hijos, tirada, abandonada, y ella se levantó a pelear, a ir a las casas, a hacer, ceba, cualquier cosa. Sus hijos nunca murieron de hambre. Una madre va a estar dispuesta a dar la batalla Donde sea, como sea Y en el punto que sea Ahora la batalla es espiritual Y tú te vas a levantar a pedirle a tus hijos a Dios Y tú le vas a pedir a tu esposo a Dios Y tú le vas a pedir, a tu, familia a vas a pedir a tu familia a Dios Y tú le vas a decir a Dios Yo me voy a levantar Porque el diablo no me va a acabar No va a acabar mis hijos Ni va a acabar mi familia Usted va a orar hoy a Dios porque yo siento que Dios le va a dar un regalo a usted hoy Dios le va a dar una respuesta aquí hoy, la madre me están escuchando hoy la madre está conmigo aquí hay una amén aquí, hay una madre hoy, una amén. Dios le va a dar una victoria a usted hoy yo quiero que usted conecte su espíritu con el de Dios hoy aquí y comience a orar y comience a pedirle al Señor algo comience a reclamarle a Dios algo a pedirle, a suplicarle, a orar a Dios y a decirle por favor Señor yo me levanto hoy yo voy a hacer guerra hoy Aunque haya confusión Aunque haya temor Yo voy a estar dispuesta a dar la batalla Yo voy a confiar a Dios Y voy a confiar que Dios me va a dar la victoria Yo voy a conocer los tiempos Y yo voy a aprender Que aunque haya riesgos Voy a correr hacia adelante Que aunque haya dificultades Voy a correr hacia adelante que aunque haya momentos complejos en la vida, voy a correr hacia adelante y voy a poner mi vida al servicio de Dios y voy a sacar, aunque sea sola, adelante a mi familia, pero no me voy a quedar el diablo no me va a derribar y yo voy a orar en esta hora para que el espíritu de Débora te posea a ver las madres, levanten la mano las mujeres también levanten las manos, los hombres si quieren también levanten las manos y voy a orar en el nombre de Jesús de Nazaret yo estoy orando por todas las madres que hay en este lugar y estoy orando para que el Espíritu, ese Espíritu que vino sobre Débora, de valentía, ese Espíritu de Dios que vino sobre ella, ahora sea poder de cada madre, que tú le vas a dar victorias a partir de este momento. Espíritu de Dios, derrama unción de victoria en ellas, unción de poder en ellas, que se puedan levantar en el nombre de Jesús de Nazaret, no obstante nada, no obstante las dificultades, no obstante los problemas, se levanten mujeres de guerra en esta tarde aquí. Se levanten mujeres a gobernar y no a ser gobernadas. A, a, a fructificar y no a vivir en esterilidad, declaro que el Espíritu de Dios viene sobre ellas declaro que se va la cobardía declaro que se va el desánimo desato, aleluya sobre ella, la unción de mierda. desato sobre ella, la unción para, aleluya, alimentar a Israel, alimentar su casa alimentar su familia con consejo, con la vida de Dios declaro sobre sus manos, la vida de Dios, para que cuando ellas oren por sus hijos, la unción de Dios corra a través de sus manos hacia sus hijos, la presencia de Dios corre a través de sus manos hacia sus hijos. La gloria de Dios les busque en esta tarde. La unción de Dios está sobre cada madre, sobre cada mujer aquí. La presencia del Espíritu de Dios viene sobre ti ahora. Te vas a levantar. Te vas a levantar como madre. Te vas a levantar en el nombre de Jesús. Se impulsa tu corazón. A A levantar a dar palabra donde hay confusión Dios va a ser tu rayo de luz y de victoria donde el enemigo dijo que no tú vas a ver. necesidades urgentes que deben ser suplidas en el corazón de las madres, yo declaro que se levanta una mujer espiritual una madre espiritual, se levanta una consejera de Dios se levanta una mujer que va a dar ánimo al desanimado se levanta ahora, se levanta ahora el espíritu que va a animar a otros viene sobre ti ahora, recibe ahora ¡Hey, hey, ahora el espíritu que viene sobre ti para animar a otros para darle vida a otros para revivir Cantó el juez 5, 5.2 al 3 y dijo alabanza lo haga Jehová oír reyes escuchar príncipe yo cantaré a Jehová cantaré salvos a Jehová al Dios de la victoria y levantarse como madre de un pueblo en gran necesidad